Hola, bienvenidos a mi canal, soy Arve Y esta vez por fin os traigo una vela de soja Aquí tenéis la cera Ya para que el vídeo sea lo más rápido posible He puesto el hornillo a, a, a encender Lo encendido Fuego mínimo eh, Cacharrito con agua Y cuenco Cazo Vamos a hacer la vela En esta bandejita una bandejita de madera Le vamos a poner tres mechas Le vamos a añadir Antes de verter la cera Esencia de vainilla Comprobaremos la cera La temperatura de la cera Con este termómetro digital Y bueno Pues vamos a empezar ya Vamos empezando eh, Poniendo la Vamos a empezar poniendo la cera A fundir es una cera que, que se funde a muy. a poca temperatura, a unos 50 grados ya. Ya está casi lista. Antes. Sumergiremos Antes de echar la cera en, el, en nuestra bandejita Que por, por supuesto podría ser un recipiente de cristal Un recipiente de cerámica eh, Pues vamos a sumergir nuestra mecha Nuestra mecha en la, en la parafina Para parafinarla Le pondremos unos ojalitos Unos sujetamechas De base que aseguraremos a nuestra a nuestro a nuestra bandejita. Y bueno, esto ya está empezando a licuarse. Ya os he dicho que es una cera muy rápida. Mirad. Aún sigue estar el, el agua del todo caliente. Ya está medio líquida. Bien, la cera ya está fundida. Vamos a mirar la temperatura. Pasa de los 60. De los 60 grados centígrados. Vamos a sumergir un trocito de... de mecha. recordar la, la sumergimos antes de verter la cera estiramos la verdad que no es una cera que queme mucho Vamos a apagar ya el, el hornillo. Retiramos del fuego. la cera ya se ha enfriado vamos a a poner estos ojales partimos en tres la, la mecha Y simplemente pasamos un poquito con unas tenacitas. ¿Veis? Sería una. Ponemos la siguiente. así vamos a añadirle la esencia de vainilla a ver dónde pone vainilla no sé si se puede leer ahí acerca un poquito no sé si se puede distinguir bueno muy poquita cantidad ¿eh? así porque no vamos a utilizar mucha cera, la verdad removemos mismo con el termómetro para que se integre la esencia en la cera Bueno, a, la, a esta cera le podríamos agregar un, una anilina líquida o en polvo, que sea mineral. Para hacerlo lo, la, la vela lo más ecológica posible. Vamos a verter muy poquita cantidad. Ahora veréis por qué. Así situamos nuestras mechitas lo más centradas posibles. Vamos a esperar a que enfríe un poquito esto. Le, coge, le ponemos un soporte para mechas superior para que se nos mantenga centradita la mecha ¿por qué eh, tres mechas? pues por el tamaño de la bandejita sabéis que, que cada mecha cada, Vela eh, tiene un diámetro de, de mecha. Bien, esta es mecha universal, es una mecha que se utiliza para velas de, de 2,5 3 eh, milíme, centímetros. Y entonces vamos a procurar que nos quede ese espacio entre cada una, cada una de las, de las mechas. Ahí, centraditas. Yo creo que sí, que está centraditas, ¿eh? Movemos un poquito esta. Así. Bien. Vamos a comprobar la temperatura, si ya podemos verterla toda. Vamos a ver. Tenemos que enfriarla un poquito más. removiéndola simplemente, ¿eh? Se puede observar que en la bandejita ya se está enfriando la cera. Y yo creo que sí, ya sé, sí, ya podemos echarla tranquilamente por un ladito. Así no la vamos a llenar de todo. Yo creo que así está perfecta. Una, un poquitito más. Así. Con lo que me ha quedado aquí, que es muy poquito. Pues como siempre. Tenemos nuestro molde de, de jabones. Lo vertemos. Y nos queda para otra ocasión. Como siempre después de, ver, de vaciar la cera Limpiamos nuestro cachito Para que no nos quede restos Para otra vela Y no se contamine de la vela anterior Ahora esperamos hasta que esto enfríe Y una vez enfriada Veremos el resultado Bueno pues tenemos aquí nuestra velita Ya enfriado Podemos retirarle Estos soportes Ahí Ahora Con un palito De pincho moruno Vamos a enrollarlos Enrollarla, a enrollar así un poquitito más. Ahí, bueno, ahora os lo enseñaré eh, desde otro plano y lo veréis mejor. Bueno, pues está aquí el vídeo de hoy. En el próximo os enseñaré cómo decorar esta bandejita, esta vela, con flores secas y puede que alguna cosilla más. No dejéis de seguirme. Muchas gracias por verme y espero que os haya gustado el vídeo. Gracias.